Es toda la misión Porque si mientras no te pifee la quinta Y te regalen las gaviotas puta, El otro día vaya a salir en los diarios Y te va a importar un pico Si los jóvenes de afuera entendieron los chistes O si fue, digamos, un show agradable Para eh, la gente que ve de manera internacional el festival eh, Les va a importar un, una raja No, eh, ¿Eh? eso está absolutamente claro el, el, o sea, Eso viene importando una raja desde hace tiempo también ¿no? Sí, sí mm. Pero qué te apuesto que mañana el portal de las últimas noticias va a ser así como triunfazo de Pamela Ley va a como claro, Pamela Ley la rompe o a Pamela Ley va la culearon en Brasil así como como está la última noticia no me, no me sorprendería eh, claro la costa, ¿eh? Pamela Ley triunfa por su culión gracias a que se lo pusieron en Brasil claro claro una de las historias que contó que fue relativamente chistosa fue cómo llegó el reality ya, puta. Ya, sí. De mucho humor, de mucho, eh, ya, podría sí, puede pasar. Por, con su si se fija, con ese realidad, momento fue como un momento más de, de pausa, de fue un momento más chiro, tranquilo. El sí. tema de cuando llama de la mamá, ella reacciona, la, la, de la de mamá, de mamá reacciona, fue un momento más tranquilo, porque son anécdotas que son divertidas. Ahora, el tema de cuando recién parte con los chistes, empieza como a tratar de hablar con el jurado y esa cuestión. Yo dije, ah, aquí se fue la cresta porque estaba haciendo lo mismo que hizo Pablo Zúñiga en el Festival de las Condes, pero su, le terminó resultando porque, claro, mostraban a los locos y toda la gente gritando, ah, vuelto loco, así como, ah, para la caga. así, que eso fue lo que... ¿Qué ¿Qué la, qué te te te, te se, se me, me perdió la bien, billetera ahora que estaba viendo la transmisión. ¡Ah, mierda! ¡Ájale! Bueno. No, no, no encuentro celular tampoco. guarde los celulares, cabrón, guarde los celulares. No, no, no, apoyando. No, no, que estamos, nos estamos quedando acá unos días, descansando y viendo a ver a los artistas. ya, bro, genial, el artista sí, está en el backstage ahí, oye. La presentación de Carl G también. Ah, ah, Son como para... Tú igual que la auto me casi. Es una locura. Saludos para el vecino. Ah, sí. Claro. Pante que diga, saludos para el colega, un abuelino, un abuelino. Buenas hermano, felicidades compañeros, felicidades mi hermano, saludos a los cabros los míos. en la, mam en la mamorra. <risa> mamorra. Ya era hora de que gracias mi hermano, de que se le abriera la puerta en el festival, llegó una tribuna grande internacionalmente en todo. Yo estuvo en ¿no? No, que... este no? Este vos no. ¿Ah? Sí, este no va a estar, ¿no? Este no, este no Oye. está. Polito. No sé, pero Oye, algo fue pero hacer ella. a hacer allá. Sí, algo sí, sí, bueno, fue a. A dejar la bolsa. De no sé que... Traje con el chapa. Usted ¿Sí, me entiende. Ya lo cortaron. Si oh señor! ¿La la ¡Puta, profe! La verdad Vamos que no, start, no pienso pasar de nuevo por este suplicio. No, ¿eh? pero que mañana. Yo creo que mañana se le. ¿Sabes quién podría llover y que me es agradable? Que saliera de Morandé. ¿Cómo se llama? Sí, es ¿Cuál que es? Que no, lo, lo este guatón. Antes, no es ¿Cómo no se llama? Rodrigo. Rodrigo. No voy a preguntar qué Rodrigo, güey. Pero... <risa> la pantalla principal que está a través de TV, ni de Pero que, que salía en el morante. ¿Ese es, es como ustedes. más. ¿El Rodrigo González? No sé no si González, Díaz, no tengo que, Ah, no, el de este guatón de la fruta, el ese... otro. No, el otro. ¿El otro? pero ese es tuyo? ¿O estuvo bueno el almuerzo? ese, güey? Ah, sí, estuvo. Ah, ya. No, ese, güey, le fue re bien, pues entonces. Claro. Pero, pero me es más agradable verlo. Y ma escuchar mañana aparece el weón que hace TikTok y que tiene weas súper cortitas. Y vamos a ver... Eh, la yo la creo que a esa voz se, se la se van comer. Las de la a comer. A esa voz se van la van a comer porque... Dual, digital, oh, capaz sí, que sí, no no, para no para sé según el público, el el el el público profe. El día fue la noche flight de... No, si todas las noches son flight, weón. No, no. Ay, Cristina Aguilera, Los Haibas y Alejandro Fernández, son los tres, no flight, el resto bueno, son todos flight. En todo caso. Sí, yo cacho que Maná se bajó porque Chile todavía no le entregaba mar a Bolivia. Bueno. No, dijo, vamos para allá, si no pierde los instrumentos. Man. ¿Verdad? No. Con lo que le pasó a, eh, a Opet. A ah, Opet. OPET en el teatro, teatro complicado le robaron el instrumento, lo cual. Puede está sido doméstico, los curiados, mientras están tocando. <risa> oh, qué horrible, qué horrible, pero. <risa> ay, señor. Vale. Ay, ay. Ya, profe, voy a tener la grabación para ver cómo salió.